Vale, pues la primera pregunta es, ¿te consideras normal? No, no. Aunque no sepa definir claramente qué es lo normal, creo que existe como una idea ¿no? bastante clara de lo que es lo normal, igual que de lo que es lo femenino o lo masculino. Uh -huh. Y creo que, bueno, no entro muy bien dentro de esos estándares ni tampoco me, me apetece mucho. ¿Quieres cambiar el nombre, el género, modificar el DNI? Pues vale, está bien. me quedo aquí. aquí. <risa> Por ahora no. Y no sé si en algún momento lo, lo haré. Digamos que es como un posicionamiento político, ¿no? Uh -huh. El no acabar de, o sea, el existir ¿no? como persona trans es una forma de visibilizarlo. También pues eso, conlleva situaciones de violencia, ¿no? porque bueno el DNI hace falta para muchas cosas. Uh -huh. Por otro lado también, o sea por el proceso que hay que pasar para poder cambiarlo, no, o sea, no, no me agrada. Tener o sea, ¿qué, ¿Qué proceso tienes que hacer para poder cambiar pues, el género o el nombre del DNI? Es un proceso en el que se considera lo trans como una patología, entonces tienes, o sea, lo que se pide es que tengas un mm. certificado de de disforia de género, que está contemplada como una enfermedad mental y que aparte lleves adecuando tu cuerpo al, al género al que transitas durante un periodo de dos años. ¿Has tenido conflictos con la indumentaria por el hecho de, de tu identidad, de ser trans? ¿Y qué tipo de conflictos? <risa> Bueno, <risa> a ver, conflictos con la indumentaria creo que los tiene cualquier persona, uh -huh. pues no sé, a nivel así como digamos muy básico, algo tan simple como que siempre, se, o sea, mi, mi forma de vestir siempre ha sido como masculina, digamos, ¿no? esta idea de marimacho, siempre se me ha reforzado y se me ha premiado cuando he vestido femenino, pues no sé, ponerme una falda, falda de escote, sacar vale. pechos y tal, y claro ahora es todo lo contrario pero algo tan simple como bueno, cuando bajo a Huelva y coger ropa de mis padres ¿no? el que mi madre ya no quiera que coja su cosas suyas ¿no? sino que prefieres porque no quieres coger algo de tu padre ¿no? o también el tema este no de bueno, el sujetador dejar de utilizarlo plantarme utilizar el binder el que el binder no fuese algo que siquiera existiese como posibilidad dentro del cómo me o sea, cómo construyó mi cuerpo o... O sea, mucho el tema de la ropa interior también. Vale, y es lo que estás trabajando en tu proyecto, ¿no? También, sí. el tema de la ropa interior. Vale, por, y por último un poco, eh, tema binario, no binario. ¿Binario sería sí no binario sería no? Pues, complicado. También puedes quedarte en medio. <ríe> Me quedo un poco en medio vale. y respondo. Vale. Eh, a ver. O sea, por un lado es como me nombro en masculino y se me lee en masculino, la, la mayoría de las ocasiones, bastante, ahora mismo. Sí que es verdad eso, ¿no? Pues últimamente, o sea, como que no he dejado de obligarme a utilizar el binder y cuando no me apetece no, no lo uso, ¿no? Y dentro de, de este binarismo, pues eso, ¿no? El tema del hombre con pecho es algo que se escaparía. Pero también la gente muchas veces ni se fija en que tienes pecho. Entonces teniendo en cuenta que vivimos en la sociedad en la que vivimos y desde donde yo me, me nombro, creo que es importante el que tenga en cuenta ¿no? este, bueno, que se me lee como un hombre y todo lo que eso conlleva. Por otro lado, pues, <risa> a nivel de cómo me relaciono yo con el género o con mi cuerpo o lo que se espera de, de él, no <risa> pues, no me acabo, o sea, no, no, no me interesa lo binario. No. No siento, no que sé dónde, a lo que yo me Ley. Primero, este parche. Uh -huh. que hablando una... de feminismo. Sí. ¿no? <risa> Pesado. <risa> <risa> no. Era como.. Bueno, era una camiseta y es la primera camiseta que, que me pinté a mano cuando tenía 14 años. Uh -huh. Y la tengo desde entonces, ahora eso la tengo como un parche. <risa> y bueno, lo traía por eso, no porque veníamos hablando un poco ¿no? de, de lo que ha significado también el feminismo para mí en relación a... Bueno, no solo el género, ¿no? sino el cuerpo en general y... Empoderamientos varios. Sí. <risa> <risa> vale, sí, sí, sí. Como algo necesario y muy importante. Claro, en el proceso. Tú, tú. Y bueno, ¿y el siguiente objeto? Y el otro objeto era el binder. Ajá. Que a ver. Está un poco reventado ya. Que es algo que tú, o sea, que te han regalado, que tú has conseguido. Sí, me lo regaló una amiga, no Ajá. sé, esto yo cuando eso, cuando estaba un poco perdida. Es eso. Sí, claro. por pues esta zona más gruesito y después esto es como más elástico. Uh -huh. Porque esto es la parte de delante, ¿no? La parte de delante es esta, vale. que sería la que ha a los pechos y la parte de atrás pues se adapta a la espalda. No.